La fibra que yo manejo la avena, la patamba, y el chocolatillo. Entonces, ahí, tiene que tener asegurado el transporte para llegar a donde está el producto. Eh, mi nombre es Miguel Campaz. Bueno, yo me llamo Jimmy Fernando Ventés Inglaterra. Soy jo joyero artesano del municipio de Huapicauca. La mayor parte de mi tiempo me he dedicado a lo que es la joyería artesanal.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 Ay, en mi casita, queremos feliz. Ay, te espera donde te espera tu por venir. ¡Eso! ¡Qué lindo, Genaro! <risa> Ese es un gusto de uno vivir en este mundo. <risa>